Bienvenidos otra vez más a un vídeo de PASI Hoy vamos a explicar una curiosidad acerca sobre los cardinales de un conjunto en este caso el conjunto de los naturales Pero antes de ello, os voy a explicar qué es eso del cardinal de un conjunto Pues bien, nosotros tomando un conjunto muy simple por ejemplo, conjunto B formado por 1, 2, 3, 4 esos cuatro elementos llamamos que el cardinal de B es igual a 4 Es decir el número de elementos que contiene. No está bien decirlo así, pero bueno, se entiende más o menos lo que es el cardinal, así que nos quedamos con eso, que el cardinal de un conjunto es los números que contiene, o sea, los elementos que contiene. Una vez explicado esto, sabemos, o a lo mejor tú no lo sabes porque estás viendo el vídeo, pero yo sí lo sé, que el cardinal del conjunto de los números naturales se denomina ale sub cero que es una letra griega que se pone así los números naturales su cardinal es ale sub cero pues bien eh, una vez sabido esto nosotros vamos a buscar el cardinal de distintos conjuntos de los números naturales y vamos a ver que pasan cosas muy curiosas bueno, pues primero voy a aplicar el cardinal del conjunto de los números naturales. Estaba por ahí dicho que el cardinal de los números naturales es a de sub cero, que es una letra griega como ya he dicho. Entonces, si nosotros queremos saber si un conjunto tiene el mismo cardinal que los números naturales, lo que tenemos que hacer es buscar una función biyectiva, biyectiva de n, en cualquier conjunto. A no tiene por qué ser Voy a llamar j. De n en j, si encontramos una función billetiva, entonces el cardinal de j es igual al e sub 0. No tenemos. Aquí lo tengo bien preparado. Tomamos el conjunto A formado por 2n, con n perteneciente a los números naturales. Es decir, ¿qué cojo los números pares? Entonces, nosotros cuando cogemos los números pares, tenemos eh, con, con el cero también 0, 2, 4, 6, 8, así hasta infinito. Bien, nosotros habíamos tenido, eh, por lo que he dicho antes, que el cardinal del conjunto natural sería al sub 0 1, 2, 3, 4, así hasta infinito, su cardinal es en, eh, al exo 0. ¿Qué pasa entonces? Que si nosotros cogemos los números pares, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, es decir, nosotros tenemos que los números naturales es 1, 2, 3, 4, hasta infinito, y nosotros cogemos A, sería igual 0, 2, 4, 6, 8, 10. Voy a quitar 0. O si queréis lo pongo, cero, cero. Así hasta infinito. Pues bien, esto nos hace pensar que tú dices, bueno, si en los números naturales está 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinito, y en A, 0, 2, 4, 6, 8, 10, cabe pensar que nosotros, en este conjunto, tendríamos que el cardinal de A es igual... ¿Vale? Es un 0 partido. Dos. Porque está el 3 no está, el 5 tampoco está, el 1 no está. Entonces nos quedaríamos con la mitad. Pero no. ¿Y por qué no? Porque si nosotros encontramos una función biyectiva de n en A y dicho biyectiva, lo que ocurre... Es que no sucede eso, porque si nosotros encontramos una relación biyectiva de n en a, nos dice que a tiene que tener el mismo cardinal que n. Ahora solo hay que encontrar la función. A cualquier n le asigno 2n. Ya está encontrada la función. El 1 le asigno el 2. Al 2 le asigno el 4. Al 3 le asigno el 6. ¿Hemos encontrado la función biyectiva de n en a? Sí. ¿Qué concluimos entonces? Que el cardinal de a es igual al de sucede. A mí se me queda la cara partida, porque yo pensaba también que era la mitad. Porque es que hay la mitad de número, pero no. No hay la mitad de número. Ya que hemos encontrado una función de n en a. Ahora voy a explicar un caso un poco más que se ve. Se ve que no puede ser pero es, ahora os voy a explicar cómo a era esto pues bueno, aquí estoy para explicaros el segundo apartado ahora tenemos este caso que es un poco más yo es que, no, no sé, yo veo esto y digo claramente que esto sería al e su 0 porque es el conjunto de los números naturales menos 6 números porque ni está el 0, ni está el 1, ni está el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5 empiezo en 6 por tanto, para mí, a simple vista yo diría al e sub cero menos seis números. Pero claro, esto no se puede decir así porque te suspende. Entonces hay que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Pues como he, he explicado antes. Tenemos que buscar una función de n en b, en este caso porque el conjunto es b, que sea biyectiva. ¿Y yo qué queréis que os diga? Yo es que por mucho que miro, yo digo al e sub cero menos seis números. Pero bueno, tenemos que ver si está esa función. A cualquier n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta infinito, le tengo que asignar una función billetiva. Pues al 0 le correspondería el 6, ¿no? porque si esto empieza en 6, el 0 sería el 6, el 1 sería el 7, el 2 sería el 8. Si os fijáis lo que estoy haciendo es, a cualquier n le sumo 6. Y mira por dónde encontrar la función biyectiva. Resulta que este conjunto, que tiene seis números menos que el conjunto de los números naturales, también su cardinal vale al de su cero. Y aquí es cuando yo ya me quedo... Me entra a mí las cuatro, vaya, las cuatro cosas. Porque vemos como un conjunto que, en teoría, es más pequeño que los números naturales, resulta que no, que su cardinal es el mismo. Estas son las gracias de las matemáticas. Yo no sé a vosotros pero a mí esto me apasiona. Pues bueno, espero que os haya gustado, que os interesen más las matemáticas, y ya mandaremos más vídeos sobre curiosidades. Muchas gracias. Nos dicen, en, una, en un pub, que un cubata vale 7 euros. いや、たま